El 10 de diciembre del presente año 2022 hubo una reunión, una convocatoria presencial en donde supuestamente iba a estar el señor Juan Carlos Reynoso presente. Donde él iba a estar hablando, iba a estar aclarando dudas, iba a tener una oportunidad de preguntas y respuestas. Muchos líderes decían, ¿cómo es posible que si la empresa eh, realmente se cayó como usted dice? ¿Cómo es que don Juan Carlos Reynoso va a estar presente ahí? Cosa que a mí me pareció bastante extraño porque ustedes saben que la Superintendencia Financiera de Colombia tiene eh, ya multas puestas a ocho personas que distribuyen Omega Pro, uno de los diamantes eh, de los grupos más altos que han llegado en esta compañía. Y fueron multadas todas estas personas, incluyendo a Angie Amaya, la conocidísima cuenta cuentos, cuenta historias eh, de Omega Pro. Entonces yo dije, este señor se está brincando todas las normas está brincando absolutamente todas las leyes, todas las regulaciones, y está yendo en contra de eh, estas regulaciones que está poniendo eh, la superintendencia financiera. ¿Cómo es posible que este señor va a estar ahí presente? Muchos diamantes promocionaron esto como que si fuera la gran panacea y decían, inclusive eh, pueden llegar a medios de comunicación, pueden ir todos, está abierto para que ustedes hablen y tengan eh, la sección de preguntas y respuestas con Juan Carlos Reynoso y yo dije, wow, qué meros, así los tiene, dos huevos así de grandes que tiene, así, así de grandes, pero al final resultó puras patrañas y al final esto fue lo que les dieron. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están en este gran evento del de Grupo Hexa. Eh, quiero felicitarlos por llevar a cabo este festival y también les pido disculpas por no estar presente estaba programado para estar ahí ustedes saben que hemos estado en gira todas estas semanas por toda Latinoamérica pero recibimos un llamado de nuestro corporativo y en estos momentos estamos viajando me encuentro haciendo una escala en Atlanta, Ioria y estamos aquí también con nuestro gran socio, amigo, colega Mike Six y estamos preparándonos para salir a Europa a encontrarnos con el resto del corporativo y lógicamente eh, mirar cuál va a ser nuestra estrategia ahora que se van a normalizar todas las cosas ahora que... de verdad gente de verdad con el corazón en la mano ustedes creen que Omega Pro vuelva a la normalidad, yo la verdad no creo. ¿Por qué? Porque Omega Pro es de manual, como se los he dicho muchas veces. Todo lo que hacen lo han hecho las otras empresas. Y pongan atención, porque el siguiente paso va a ser relanzar la compañía con algo nuevo, con un nombre nuevo. De igual manera, como hizo Cifra, que dejó de pagar y se cambió el nombre a Decentra y empezó de cero y en estos audios que vamos a escuchar eh, que fue que mandaron el día domingo eh, lograron logramos ver eh, cuál va a ser un pequeño vistazo al futuro de Omega Pro donde probablemente lo que vaya a pasar es esto que simplemente le cambian el, el nombre a la compañía y empiezan desde cero para Europa eh, nos ha convocado el corporativo justamente para una reunión para justamente ultimar detalles, estar al tanto de todo lo que está pasando y también para crear una eh, estrategia para relanzar y reorganizar toda nuestra organización. ¿Escucharon muy bien esto? Es crear una estrategia para relanzar y reorganizar nuestra organización. Justamente de lo que estamos hablando. Y no solamente él, muchos de los líderes también están hablando de un relanzamiento. Hola, hola, ¿cómo están, gente? ¿Cómo? buenas tardes con cada uno de ustedes, las personas que están eh, en esta gran compañía yo creo que les pueda mencionar algo nuestro Prontimon directamente para que ustedes tengan la idea de lo que estamos haciendo nosotros y de la compañía. Líderes en estos momentos estamos planificando lo que viene a ser el relanzamiento de nuestro negocio y crees que lo estuviéramos haciendo si todo esto muy prontamente no fuera a volver a la normalidad, por supuesto que no recordemos la historia la historia es para repetir los aciertos y evitar los errores, pero la historia también ha demostrado que me ha cumplido cuando fue lo de los proveedores OVH, hubieron comentarios negativos como en todo negocio no van a poder retirar los líderes principales se fueron y muchos más comentarios negativos, adivina que, el banco office aperturó todos pudieron hacer sus retiros y todo quedó para la historia y lo mismo la empresa va a hacer en esta oportunidad solo ten confianza y fe ellos están trabajando para ti para hacer tu negocio, tu negocio cada vez mejor, porque yo somos los números uno por eh, estos, estos personajes, estos criminales que no solamente están atacando a compañías como Mega Pro, o sea hay muchos bancos, muchas entidades, instituciones en todo el mundo que están sufriendo este tipo de ataques señor Juan Carlos Reynoso, ¿por qué mejor no pone un video repitiendo lo mismo que usted dice una y otra vez? El argumento de que a ustedes se les quemó los servidores eh, anteriormente lo han repetido desde que comenzó esto. El argumento desde que usted se dio cuenta de que hackearon también DaVivienda Bancolombia, lo utiliza para respaldar su, su, su, su, su charlatanería. Pero le voy a decir algo. Usted también se compara con Facebook, se compara con plataformas como Amazon. Dígame ¿Cuáles de estas plataformas han tenido cerrada, cerrado su acceso durante un mes? Ninguno, ninguno. Si cuando cae Facebook y ha pasado 24 horas con los servidores caídos, se hacen noticias internacionales hablando de esto. Pero lo solucionan, lo solucionan y no tardan ni dos días. Lo máximo que han estado estas plataformas son 24 horas sin funcionar, Da Vivienda Colombia, sufrieron hackeos pero hasta la fecha usted puede ir y está funcionando normalmente, entonces ¿qué punto de comparación está usando usted? ¿de dónde tiene que rascar información para hacer valer sus argumentos? todo lo que usted dice señor Juan Carlos Reynoso son puras patrañas entonces esta plataforma que se nos ha afectado no afecta las otras que sí están funcionando, donde se pueden crear cuentas, donde se están pagando comisiones. O sea que la parte de Pulse que está dentro de la misma página de Omega Pro no fue afectada. O sea que un hacker que tuvo el poder de paralizar durante un mes una página y que hasta la fecha lo sigue haciendo, con todo ese conocimiento, con todo ese... Eh, poder informático, lo único que, que entró a hacer fue a congelar la parte de Forex, la parte de pagos de Omega Pro. No entró a eh, afectar la parte de Pulse. Qué extraño es, qué raro es. A mí me parece todo esto. Si yo pensara mal, si yo pensara mal, a mí me parecería todo esto una puesta en escena nada más. Si yo pensara mal. Entonces mi, mi exhortación es a que las personas que son socios eh, de la empresa, no clientes, los clientes, bueno, solamente toca esperar. Pero queremos que sepan que si ustedes van a querer cancelar, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema porque no van a poder hacerlo. Hay por ahí muchos que dicen, uy, todo el mundo va a retirar los fondos de Omega Pro. Falso. Yo les aseguro. Que más del 90% de toda la gente que tenemos es gente que se va a quedar, que cree en la compañía y que quiere darnos ese apoyo porque han visto y conocen realmente ¿no? la visión y el corazón de esta empresa. Eso es lo que en el mundo imaginario, en el mundo del metaverso del señor Juan Carlos Reynoso, él cree, él supone, él piensa que esto va a ser así. Sin embargo, la realidad es que actualmente Omega Pro está perdiendo la credibilidad y la confianza de absolutamente todos los inversionistas. No por, no por, por, por cualquier cosa, es que todos, los, eh, todos los, los líderes, los diamantes que ha tenido eh, esta compañía se están yendo. Y los más grandes, los que recaudaban mayor inversión a esta compañía, los, los que reclutaban más personas de todos. Entonces el apoyo Omega Pro lo está perdiendo, la credibilidad lo está perdiendo y actualmente muchas personas siguen en Omega Pro y siguen creyéndole a Juan Carlos Reynoso simplemente porque están esperando la oportunidad para que vuelvan los pagos, retirar y ahora sí irse porque desde el momento que hicieron los cambios sin avisar, sin que fuera retroactivo, o sea, sin que esto afectara a las personas que ya estaban simplemente que de aquí en adelante se, se imponía esta regla nueva desde ese momento Omega Pro perdió la credibilidad y este tipo de esquemas Ponzi dependen de la confianza y la credibilidad entonces yo no creo que el 90% de las personas dándole la opción de salirse y de sacar todo su dinero de liquidar su plata se vayan a volver a quedar bueno chicos vamos a dejar este video por acá porque eh, me parece que si no se va a hacer demasiadísimo largo. Eh, muchos me dicen, Emanuel, es que usted eh, manipula la información, lo edita. Eh, sí, lo tengo que editar porque, o sea, yo no voy a tomar una llamada corporativa de millón, eh, de, de una hora, hora y media. La voy a poner y aparte le voy a poner mis comentarios que va a terminar un video de dos, tres horas. Entonces no, si ustedes quieren ir a ver esa llamada, vaya, búsquela en internet que hay mucha gente que la sube completa. Por cierto, antes de que se me olvide, recuerden que tenemos una, eh, una causa abierta en Change.org donde ustedes pueden ir a firmar, es eh, para que la justicia tome medidas en contra de Juan Carlos Reynoso. La voy a dejar en la descripción, la voy a dejar en los comentarios. Como comentario fijado. Y pues de momento vamos a dejar este video hasta aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.